Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a este video tutorial. Mi nombre es Henry Pineda Suárez y les invito a suscribirse a mi canal. Para crear vértices interactivos en y vamos a hacer lo siguiente: vamos a archivo y nos vamos a dar clic en colocar y vamos a insertar una imagen, cualquiera que esta sea. Damos clic en abrir. Con clic y arrastrar, yo puedo incorporar mi imagen. Voy a agrandar un poquitito aquí este marco. Voy a suponer que el marco es más grande que la imagen y aquí les voy a enseñar este atajo de teclado. Si doy doble clic en la zona inferior o en la parte inferior derecha del marco, doble clic automáticamente se ajusta. Muy bien, voy a poner la imagen por ahí por la mitad más o menos. En la parte superior derecha alcanzan a ver este recuadro de color amarillo. Con un clic va a irse a la parte superior y se va a transformar en un rombo. Con clic y arrastrar, ahí se convierte en un vértice interactivo. Si presiono la tecla de Alt en PC o Option en Mac... Alt clip, option click, va a cambiar a los diferentes vértices que vienen incorporados dentro de InDesign. Otra vez se al principio y con clic y arrastrar los puedo cambiar. En la barra de opciones, en la parte superior, también yo puedo cambiar manualmente el vértice como yo quiera. Pero también lo puedo personalizar. ¿Eso qué significa? Si me voy a objeto, voy a poner esta opción que dice opciones de vértice. Y en lo que se acaba de desplegar, yo puedo elegir que las cuatro esquinas, aquí voy a hacer un zoom, tengan el mismo vértice. En realidad no quiero que tengan el mismo vértice, voy a creer que esta tenga este vértice, voy a poner esta que tenga este otro vértice. Y así poder jugando tranquilamente con las opciones que me da InDesign. Y ahora voy a dar clic en OK y ahí lo tenemos.